de dinámica de una partícula un carro que circula por una carretera ¿cuánto debería ser el coeficiente de fricción entre los caballos de la carretera para que el carro circule de manera segura por ella entonces lo primero que tenemos que decirle es que recomendamos para cualquier problema de dinámica que se cumpla con tres pasos, el primero el diagrama de cuerpo libre lo que hicimos aquí segundo la segunda ley de Newton la fuerza neta es igual a la masa por aceleración en este caso como se trata de un movimiento circular la aceleración es una aceleración centrípeta vamos a hablar de eso de la aceleración centrípeta si circulamos por una redoma y tenemos un sacapunta en el tablero vemos que ese sacapunta tiende a salirse en dirección radial de la redoma a la que circulamos eso se debe a la fuerza que a veces le decimos centrípeta o centrífuga pero en realidad son fuerzas virtuales son el resultado de las fuerzas que conocemos peso, normal, tensión, fricción que va en dirección radial en este caso el que actúa como una fuerza centrífuga es la fuerza de fricción fíjense, el carro tiende a salirse de la carretera como tiende a ir en esta dirección la fuerza de fricción va hacia adentro del la de la redoma o ¿no? de la curva Bueno, eh, siempre también recomendamos un movimiento de dinámica de dinámica de movimiento circular que uno de los ejes esté en dirección radial precisamente porque si no la aceleración centrípeta tendría componente y eso no nos conviene para que no tenga componente entonces siempre uno de los ejes tiene que ir en la dirección de la aceleración centrípeta esa es la razón Segundo paso, sumamos la fuerza que está en el eje X, solo es la fuerza de fricción, igual a masa por aceleración. La aceleración centrípeta tiene una eh, expresión de V cuadrado sobre R. La fuerza de fricción tiene una expresión del coeficiente por la normal. Sumamos la fuerza en el eje Y, normal menos peso. El signo negativo del peso es porque va opuesto al eje Y. Y es cero porque la fuerza está en el equilibrio, es decir, no hay aceleración. N es igual a esto. Ahora el tercer paso: resolver el sistema. Lo vamos a resolver sustituyendo esta letra N en esta expresión. Por eso está en rojo. Si la sustituimos, nos queda esta expresión. Y aquí aprovecho a preguntarles a los estudiantes siempre: ¿para qué es más cero circular? ¿Para un Volkswagen o una gandola? No sé por qué siempre me responden la gandola. Porque aquí se nota. En la expresión que la masa no tiene nada que ver en este ejemplo, o sea, el resultado no depende de la masa. El coeficiente de fricción da un resultado de 0,65 si la carretera tiene 30 metros de radio y 50, el carro circula 50 km por hora. Este resultado nos dice dos cosas: primero, que la interacción entre los cauchos y la carretera provoca que se detenga el carro un 65% y además. Que si el carro con este coeficiente circula a 51 km por hora, se saldría disparado de la carretera. Para que vaya de manera segura, debe circular a esta rapidez. Espero haya sido de provecho, amigos. Aprovecho para decirles que todos estos gráficos se usaron en el libro Introducción a la Física del profesor Silvio Julia. Muchas gracias. Hasta luego.